ecuatorianos, tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a combatirlos con tres nuevas medidas urgentes. Primero, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es decir, en términos generales, uno, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. Y se autoriza el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal. Segundo, se prohíbe la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal. Tercero, se establecen controles y registro informático y cuarto, la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación. Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Segundo, hemos instalado el puesto de mando unificado liderado por su presidente de manera permanente aquí en Guayaquil y rotando también en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Hoy tuvimos la primera sesión. Tercero, Decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de raíz. Esto a partir de mañana domingo. Siento como ustedes la preocupación de la inseguridad. Para el gobierno del Ecuador, su paz y tranquilidad son vitales. Por eso, creamos la Cruzada por tu Seguridad. La Cruzada por tu Seguridad es una estrategia que combina todas las fuerzas del orden, fuerzas armadas, policía nacional e inteligencia, en favor de la seguridad de su seguridad, su paz y su tranquilidad. Hemos identificado ya 15 objetivos de alto valor. Los estamos siguiendo. Los vamos a capturar. Ya hemos detenido a seis objetivos de alto valor. La madrugada de ayer, de ayer viernes, capturamos al comandante M, cabecilla del grupo delincuencial Los Lobos, en una acción en cinco provincias y 25 allanamientos. Pero hoy, el juez Byron Orejuela de Flavio Alfaro en Manabí liberó al gordo Lucho, otro cabecilla de los lobos. A pesar de algunos malos jueces, vamos a actuar con rigor, con mano dura. Ayer, Fortalecimos la presencia policial en Guayaquil con 130 vehículos repotenciados y más de 400 policías nuevos. Este contingente se suma a las Fuerzas Armadas que vigilarán las calles. Finalmente, ecuatorianos y ecuatorianas, venceremos a la delincuencia juntos. Para ello les pido denunciar actos irregulares al 1-800-DELITOS. Repito, denunciar actos irregulares al 1-800-DELITOS ecuatorianos. Voy a ser claro y contundente. Vamos a combatir a los delincuentes con todo el rigor de la ley, porque nuestra prioridad, es su tranquilidad. Muchas gracias.